La mañana de este martes, al menos 15 estudiantes, una maestra y otro del personal administrativo resultaron intoxicados luego de la fumigación en una finca próximo al centro educativo Max Enrique Sureña, del Distrito Municipal de Zenobí. Me siento mareada, tengo las manos y los pies, la siento como adormecida, tengo problemas para respirar. ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo, cómo pasó todo? Eh,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 eh, algo para contrarrestar la situación cuestionamos al director regional de agricultura Ramón Padilla en relación a la situación preocupante y este asegura se han realizado encuentros con productores de la zona para prevención de fumigación en horas de docencia nosotros el año pasado debido a, ese, a esos problemas que tuvimos convocamos una reunión con María Brito que es la